No existe vacío más grande que el vacío de uno mismo. Sentir que nos falta algo para poder ser feliz, de alguna forma nos roba día a día la energía. Miles de personas en el mundo van dejando la alegría a un lado y aceptando la tristeza, ...como parte de un proceso natural de sus vidas. Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Creo que se debe a que la imaginación... ...los aparta de donde tienen sus pies. Cuando aprendemos a valorar... ...lo que realmente tenemos... ...vamos gozando... ...hasta de las cosas más pequeñas que nos rodean. Una rosa nueva en el jardín una mariposa perdida en nuestra enredadera, una abeja bailoteando cerca del panal, un pajarillo enamorado disputando su émbora, la sonrisa inocente de un niño que nos recuerda lo que es vivir sin preocupación, la cabeza loca de un adolescente que nos transporta al mundo de la conquista. La sabiduría del anciano. Que desde su silla. Tiene claro. Lo que pasó. Lo que pasa. Y seguirá pasando. Los besos del ser amado. Que siempre sueñan. Con un nuevo amanecer. Humanos. No hemos venido al mundo. A competir. Por pedestales hemos venido a adquirir sabiduría.